Él a mí me ayudó a crear toda mi familia. Él me mostró que yo podía. Me dio fe, esperanza y acá estoy. Él, él me mostró que el matrimonio vale la pena. La verdad, todo. Me hizo salir adelante cuando estuve privado de mi libertad.